Para mantener tu corazón saludable Haz una alimentación sana Utiliza poco el salero o come sin sal si te lo han prescrito Cuida lo que comes, elige raciones pequeñas Bebe con moderación Y mejor en compañía No fumes ni consumas tóxicos Apaga la televisión Haz algo de ejercicio, de acuerdo a tu edad y tu estado físico Toma los menos medicamentos posibles Pero si tu médico te los prescribe, cumple bien el tratamiento Toma el sol, pero con precaución. Disfruta de la naturaleza. Lee. Sonríe y, y rodéate de mucho cariño.